Nos vamos hasta el barrio de Torrero. Allí han estrenado precisamente la primera oficina de asesoramiento energético en los barrios para recibir recibos, reducir en este caso recibos de luz y gas. Con quien hablamos esta tarde, quien queremos que nos cuente todos los detalles de qué es lo que va a suceder a partir de ahora, cómo se va a poder ayudar a los vecinos del barrio y vecinas del barrio de Torrero, es Ángel Martín, el miembro del grupo local de Soma Energía. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ya, aquí andamos. Ángel, encantados de saludarte. Buenas noticias, como decimos, en este caso para el barrio, con la apertura, con la inauguración de esta oficina de, de información y asesoramiento energético. Pues sí, hemos formalizado, nos presentamos a los presupuestos participativos un poco por ampliar lo que estábamos haciendo en la asociación de vecinos ya, pero muy limitadillo al entorno del barrio, y ahora pues un poco más amplio, y además vamos a, a, a ampliar Información también para autoconsumo. Ángel, <risa> en este caso, como dices, es un trabajo que ya se venía realizando eh, previamente de, de alguna forma, a escala mucho menor. Ahora, ¿qué es lo que se va, qué es lo que se va a fomentar? Eh, lo decíamos también al inicio de, de este programa. Eh, la idea es un poquito, el objetivo es informar y ayudar a reducir los recibos de, de los consumos energéticos, tanto en el luz y, y en el gas, eh, entre los vecinos del barrio. Sí, veníamos fundamentalmente ayudando a, a usuarias del de bono social, de gente, sobre todo gente mayor. Yo vivo en, el, uh -huh. en la zona de Venecia, estamos mucha gente mayor, y hay, y, y hay muchas, sobre todo mujeres, con pensiones muy bajitas, que, que tenían dificultades para tramitar el bono social y llevamos ayudándoles a hacerlo. Si alguien venía con un recibo, pues le ayudábamos también. Lo que pasa es que esto se ha disparado con los precios actuales. Claro. Y nos, nos parecía que había que extender un poco más la información. Y aparte, nos convocaron de, de varios grupos ecologistas para ver si podríamos también informar sobre, sobre las posibilidades de autoconsumo eléctrico. Y nos parece un buen momento porque también está muy muy demandado ahora, sobre todo por lo que digo, por los precios de, de la electricidad que no sé si esperabais, Ángel, eh, además eh, lo comentabas tú ahora mismo, eh, este proyecto ha resultado ser uno de los ganadores en los presupuestos participativos que, que se han celebrado este año en el distrito de, de Torreros, este año 2022. No sé si esperabais eh, tener esa acogida y ser, en este caso, ser uno de los proyectos seleccionados por la Junta de Distrito. Pues la idea era sacar un poco más de presupuesto, <risa> porque andamos con un presupuesto muy limitado. No, no, no tenemos muchos gastos, tenemos este teléfono que nos lo paga la cooperativa, pero la idea es que si tenemos un poco más de presupuesto y más una red más amplia de, de extensión, podemos llegar a, la, a esta gente que no que no tenía bono social y, y, y no lo puede solicitar a informar sobre los recibos de electricidad y gas y a, a quienes te interesado en autoconsumo pues explicarle las posibilidades. No podremos hacer mucho más que eso, explicar qué posibilidades hay de hacer autoconsumo y tendrá que hacerlo luego pues con el con un trabajo más especializado y más profesionalizado. Ángel, <risa> ¿cuáles son hasta ahora las mayores consultas que, que estaban realizando las personas del barrio eh, entre, en cuanto a esa tramitación de, del bono social y cómo también se podría extender a otros barrios de, de la ciudad? Porque entiendo que las demandas entre todos los ciudadanos de, de Zaragoza serán más o menos las mismas a la hora de estas tramitaciones. Sí, sí, las, las demandas me imagino que todos los barrios, es decir, sobre todo los barrios populares, donde hay mucha gente mayor, la las, gente mayor con pensiones bajas tienen todos, casi todo el derecho a bono social. Las últimas pensiones no, pero las, las las más antiguas sí. Y luego los recibos, pues es que esto es un poco, un, diría que hay una merienda negros de las, de, las empresas, de las grandes empresas, controlan la comercialización y la distribución y la producción, entonces se han disparado los precios. En electricidad el gobierno ha hecho bastantes cosas, pues bajando el IVA, bajando el impuesto de electricidad, pero la, la forma de, de generarse el precio de la electricidad es, es, es totalmente beneficiaria para, para quien domina todo el mercado. Quien produce y vende pues domina este estas subastas. Entonces, no, ahí el Gobierno ha tenido muy poco. Veremos ahora con el tope este del gas, a ver si consigue que, sobre todo, la tarifa regulada, que es la que tiene casi 10 millones de, de clientes, baja. Y luego hay otro, otra cosa, la tarifa de gas, por ejemplo, el Gobierno sí que ha podido hacer. Lo que pasa es que parece que es el secreto mejor guardado del Estado. Es decir, la tarifa regulada de gas es casi la mitad que la más barata del mercado libre. Lo que pasa es que esto el señor este galán de Iberdrola no lo, lo dijo al revés, para la electricidad. <risa> es decir, que alguien que simplemente está en Iberdrola y se pasa la tarifa regulada, va a pagar la mitad. En un en un rango de consumo de 6.000 kilovatios, que es una calefacción, ahorrando bastante, mm -hmm. y sin emplearla muy a fondo. 6, Ángel cuando no es mucho. Ángel, ¿cuándo vais a tener ya la oficina eh, con esa apertura oficial, podríamos decir, dentro de, de donde se va a ubicar, dentro del centro cívico de, de Torrero? Sí, el día 21 haremos una presentación de, lo que, de esto que estamos hablando, de lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos, y a partir de ese día empezaremos ya a a, hacer, a hacer, llevar las consultas allí. Bueno, pues invitamos por supuesto a, a todos los vecinos de, del barrio pues a conocer, como estábamos diciendo, esta, esta oficina ya de forma oficial, en este caso esa, esa cita para el 21 de junio, eh, martes, ya será por la tarde, y desde luego pues eh, Ángel Martín, miembro del grupo local de Soma Energía, muchísimas gracias por contarnos estos detalles de esta nueva oficina de información y asesoramiento energético. A vosotros por atendernos.